En nuestra quinta sesión con el título Bebés Robados, Madres Olvidadas Estado Confesional vamos a hablar de la desaparición de recién nacidos un problema silenciado e ignorado durante décadas como conferenciante tenemos a María Bueno Morales técnica superior en infraestructuras municipales comunidades de vecinos asesora en relaciones con la administración pública asesora sindical He reducido un poquito. Sí. Creadora de Alumbra, Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados en Andalucía, de la que actualmente es presidenta. Es fundadora, portadora y coordinadora general de la plataforma Foro Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas de los Niños en el Territorio Español. Activista en movimientos sociales, sindicales, ha llevado a cabo innumerables colaboraciones con organismos nacionales e internacionales. Según palabras suyas, desde adolescente, activa por los derechos de las mujeres, sin adivinar que sería una víctima más de una barbarie, de una barbarie como es el tráfico de seres humanos. Su intervención, que será aproximadamente hora, hora y algo la escuchamos y luego debatimos y te preguntamos lo que tenga que Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. gracias por la asistencia de, de todos. A agregar a, a lo que ha dicho ella, que se trata de ver primero un documental, esto es una recopilación de una investigación que se hace hasta ahora, siempre se han hecho documentales con, con el testimonio de las víctimas. En este documental se trata de, de ver y de oír los testimonios de la otra parte, de ginecólogos, de funcionarios públicos, de forenses, para hallar un poco y entrar con cierta objetividad y entrar también con una información sobre la trama que hubo en España, no solo en el contexto histórico del franquismo, que comenzó en la guerra civil, la desaparición forzada de menores, sino luego bien entrada a la democracia. Luego se abrirá, voy a hacer una introducción, después de lo que, después de esa introducción vamos a ver el documental y simplemente... Después daré una pequeñísima conferencia porque entiendo que lo interesante es abrir un debate para que todos ustedes puedan hacer las preguntas que crean oportunas en relación a este drama tan terrible y a, y a esta barbarie que viola claramente los derechos humanos de todas las mujeres que fueron víctimas por la desaparición forzada de, de sus hijos y que coloquialmente lo hemos acuñado como bebé robado. Entonces yo creo que lo mejor es leer el documental y si les parecía luego... Eh, empezamos a charlar sobre el tema gracias por su asistencia y gracias a la asociación por, por invitarme a venir a este foro tan, tan magnífico gracias